Estaba cerca de la ¡Oh, y le entro así, te imagináis! Variosciona una patada. Estoy ya conecté mal y había como un árbol. ¡Opa! Ay, bueno, <risa> ¡Eso! ¡Switchback! Esa curva es maricona, weón. Sí, bueno, hay que subirse, cerrar todo el Hay que abrirse, hay que subirse al escalón de arriba a la maré con la rueda delantera. Sí. Vamos ah. a ver hacerla. Ah. Más abierto, sirve sí. Sí, entré muy cruzado. Dale. La chirilla, permiso. Uy, ferrito. ¡La para la mano, a lo relajado que de ir así. No, ya estamos, en ya. Grano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, eh? ¿Señor? Willy, André! Andrés. ¿Cómo estamos, capitán? Dale, Va <risa> <risa> lento. Imposible. Uah. Déjate del acierto, hombre, échate para atrás. Échate para atrás. No, por ahí no. ¿Dónde está Sí. Uh, bien. Muy bien. Seguir practicando. This is it. La técnica Tiempo ¡Oh! Tira gigante, weón. Y André, un saltito para probar. ¡Oh! <risas> El aire, weón. Quedó como suspendido. Aquí nos vamos a poner a, a practicar. la inercia del salto y eso es lo que te da como el empujón. pasáis por acá, te abría fondo, acá rozais el, el eucalipto Y le metí el rechazo, rechazo de lo último que veis como forma de salida, que era acá Esto. Aquí ya empieza tu, tu pendiente negativa cagarla, es pegarle con la rueda atrás a eso y te hocico No hay opción, claro, si le pegáis ojalá la mantengáis, pero para mí no era opción pegarle eso pues. Por ahí Tuve si Si, era harto Según yo caíste más lejos ¿Queréis que lo haga? ¿Me grabáis? Dale. Me voy a grabar de ahí arriba. ¡Oh! El otro día un loco se tiró por ahí. Sí, hay como una línea chiquitita. ¡Oh! ¿Hay un cortado ahí? Sí. ¿Cómo dirías tú que fue ese salto? Pues simple. Llegó Ricardo, llegó Nico, saltaron una vez y ahora que William sabe, William se los destruye. De Oye, güey. saltaste sin pop. Cuídense cabros que también. Wow, el medio aire, loco! Creo creo que te salió bien Parece que salió bien Pero no iba tan rápido Pero Te saliste gigante pues Te saliste de la toma, incluso en el aterrizaje Volvió Sir William Estaba muy cerca, entonces te saliste bro. Ahora Ricardo le tienes que pedir las clases a Will Para con el bullying Go, go, go ah. No te va a gustar, se rompió el lente afuera, pero el lente adentro está intacto. Oh, fuck. no pero lo hiciste de nuevo. Bueno, lo hiciste bien. ¿Te a hacer la línea para ver si Ah, voy te... a hacer no la tarima. La no tarima, claro. Ya. Só vai tomar o mano. Ui. ¡Me controlé! Me controlé, puedes saltar. Sí, te caché, güey. ¡Oh! Esta chicana última es brutal, güey. Es brutal. Esa, güey. Trae tu pata de cambio para acá. La vi. La tocó. Tú, que la tocó, la tocó ¿Ting, ¿ting? Ahí está el ting. Ahí. Tremenda apoyada que te pegaste weón. Me lo saqué a último segundo. <risa> Dije como que la perdí, la perdí, la perdí, pero ahí creo que me puedo apoyar. La gente disfrutando el taco, nosotros disfrutando el cerro. Puro ruedita. Un ¿Una ciclista, weón, por el mundo me ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Buena azafada Zafaste bien oh! Te sacaste en la bici justo oh, ¡Qué buena azafada! <risa> esa oh, mujer oh. debería haber sido horrible Gracias Dios ¿Estás bien? Sí oh. Te trancaste oh. Oye, caíste no caíste oh, tan duro La Así se hace el ¿Cachai? <risa> <risa> Buena Buena frenada, weón. ¿no? <ríe> Yo no me puedo detener ahí ni cagando. Con el asiento cinta todo. Wow. Uh -huh. ¿Estuviste en control o? Sí. ¿Sí? La última parte, que había como una... Como no no supe sé bien por, qué, por dónde meterme, si me han pegado al árbol lo menos. Ya. Yeah. Entonces como que ahí había como un bajón. Sí, sí y hay una... dije, ahí. Cuidado. Hay una elección de, de línea acuática ahí. Sí. ¿Y es todo zapateado? No, es que ahí dije, bueno, o sea, no freno ni cagando. ¿eh? <ríe> Mejor dejarle... Dije, no freno ni pero, cagando. Pero... ¡Wow! Caban bicicletas por todos lados ¡Qué <ríe> maldito. Lo que hiciste es soltarle freno está súper bien porque probablemente si lo hubiese metido más ¡Porrazo! No, por eso dije, no, sin un minuto dije La bicicleta va a pasar, weón. <ríe> la <ríe> va que pase yo <ríe> arriba de ella